El libro de Nehemías, capítulo 8 Y el pueblo se reunió como uno solo en la plaza, junto a la puerta del agua. Le dijeron a Esdras, el escriba, que sacara el libro de la ley de Moisés, que el Señor había ordenado seguir a Israel. El primer día del séptimo mes, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, hombres y mujeres, y todos los niños que podían escuchar y entender. Leyó la ley delante de la plaza de la Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, a todos los que estaban allí, a los hombres y a las mujeres, y a los que podían entender. Todo el pueblo escuchaba atentamente el Libro de la Ley. El escriba Esdras estaba de pie en un alto escenario de madera, construido para este evento. A su derecha estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, ilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Ashbadana, badana Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro mientras todos lo miraban, porque toda la multitud podía verlo. Cuando lo abrió, todos se pusieron de pie. Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todos respondieron, «Amén, Amén», mientras levantaban las manos. Luego se inclinaron y adoraron al Señor con el rostro en el suelo. Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josadat, Anán y Pelaías, que eran los levitas presentes, explicaron la ley al pueblo mientras éste permanecía de pie. Ellos leyeron del libro de la ley de Dios, aclarando el significado para que el pueblo pudiera entender lo que decía. Entonces, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron a todos, Este es un día santo para el Señor, vuestro Dios. No lloren ni se lamenten porque todos lloraban al oír la lectura de la ley. Nehemías continuó diciendo, «Vayan y disfruten de buena comida y bebidas dulces, y compartan con los que no tienen nada preparado, porque hoy es un día especial y santo para nuestro Señor. No estén tristes, porque su fuerza viene del Señor, que los hace felices». También los levitas calmaban a todos, diciéndoles, «No lloren, este es un día santo, y no deben estar tristes». Entonces, todos se fueron a comer y a beber, y a compartir su comida. Celebraron con alegría, porque ahora entendían la ley tal como se les había explicado. Al día siguiente, los jefes de familia de todo el pueblo, así como los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para estudiar la ley con mayor profundidad. Descubrieron que en la ley que el Señor había ordenado observar por medio de Moisés, estaba escrito que los israelitas debían vivir en refugios durante la fiesta del séptimo mes. Debían hacer un anuncio en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo, Vayan al monte y traigan ramas de olivo, de acebuche, de mirto, de palma y de otros árboles frondosos, para hacer refugios para vivir, como lo exige la ley. Así que salieron y trajeron ramas, y se hicieron refugios en los tejados de sus casas en sus patios, en los patios del Templo de Dios y en las plazas cercanas a la Puerta del Agua y a la Puerta de Efraín. Todos los que volvieron del exilio hicieron refugios y se quedaron en ellos. No habían celebrado así desde los tiempos de Josué, hijo de Nun. Todos estaban muy contentos. Esdras leyó el Libro de la Ley de Dios todos los días desde el primero hasta el último. Los israelitas celebraron la fiesta durante siete días, y al octavo día se reunieron en asamblea, como exigía la ley.